Hola, soy Roberto Álvarez, fundador de Gaptime, una edtech especializada en ciberseguridad, cuyo objetivo es proteger a niños y niñas en el nuevo ámbito digital. COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización de la educación. Mañana, en el día a día en el aula, se hablará de robótica, pensamiento computacional y otras disciplinas STEM. Pero, ojo, no olvidemos que la prioridad seguirá siendo garantizar la seguridad y la convivencia en el entorno escolar. Segurescora, por tanto, es la solución para llevar la ciberseguridad y competencia digital a colegios y familias de la forma más eficaz posible. Estamos muy felices de haber sido seleccionados por UNICEF LAF e ISDI, con un proyecto de impacto que contribuirá a llevar eh, seguridad y educación de calidad a niños y niñas. Eh, y durante el proceso de aceleración hemos automatizado el proceso para acercar el itinerario formativo educando en digital a las más de medio millón de familias de España y LATAM que, que consultan nuestro blog. Afrontamos el Demo Day como una oportunidad de oro para encontrar aliados que sumen fuerzas en el objetivo de llevar esta educación de calidad a niños y niñas de todo el mundo. Gracias por confiar en GAPTIME. Nos vemos el 5 de julio. Chao.